Bienvenidos a Los Conjurados. Hoy vamos a hablar otra vez del PAN. ¿Por qué? Porque se están renovando los todos, todos los 217 comités municipales de acción nacional se van a renovar y se van a renovar ya. Se están conformando ya planillas en cada municipio para entrar a una competencia interna. O sea, que la cosa va a estar que arde. Eh, se ¿Podrá repetir la misma historia que ocurrió con la lucha interna por la dirigencia estatal? ¿Se acuerdan? Que, eh, bueno, Genoveva Huerta no aceptó los resultados, se fue eh, eh, a todas las instancias internas de Acción Nacional y luego se fue a los tribunales electorales. Estuvo de, de, ¿cómo se dice? De a queso las quesadillas. O sea, estuvo muy feo. Total que, bueno... La historia es de que apenas, apenas ya hay fotografías en donde pueden salir las dos. Augusta Díaz de Rivera y Genova Huerta, claro, así como, como, no, así como que muy extremo de las fotos, pero ya, ya salen. Ha costado, está costando mucho trabajo esta reestructuración, esta operación cicatriz. Eh, bueno, me extendí un poco, y fui un poco rollera, porque es el antecedente de esta entrevista. Está conmigo Maribel Rosas eh, Tomé. Ella es aspirante a dirigir el Comité Municipal de San Andrés. Esto es súper importante. Lo voy a decir porque no solo por el proceso mismo de una dirigencia, ¿no? Pues que no quiere estar ahí liderando su partido, sino porque será la primera vez que sea una mujer. En toda la historia de Acción Nacional, pero decía. A Maribel desde, desde el 39 de su fundación hasta ahorita Y bueno, pasando obviamente pues toda la trayectoria en San Andrés eh, Cholula, pues va a ser una mujer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? ¿Estás así como que sacando <risa> las lanzas? ¿O, o, o, o, ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz, contenta antes que nada, muchas gracias, Eri, por el espacio. Agradezco que estés interesada en los temas sanandreseños. Sin duda alguna, eh, estoy feliz porque, como bien lo comentas, por primera vez en San Andrés Cholula se abre la oportunidad para que una mujer dirija y encabece este instituto político importante desde la primera administración panista con el contador Jaime Morales, ahí se dio un cambio, ahí se dio la pauta para el crecimiento de San Andrés Cholula. Y eso, eso es gracias fue? a los ayuntamientos Ajá. emanados de Acción Nacional. ¿Hace cuánto fue eso? Ya tiene es un buen. Sí, ya Fue ya el Presidente en el municipal. El 96, ¿no? 99. Ajá. Ajá. Ahí se dio la transición en Acción Nacional del partido político actualmente que gracias a Dios seguimos gobernando. En San Andrés Cholula, el PAN ha sido bandera de buenos sí. gobiernos y se ha dado palpablemente el crecimiento en toda la zona, eh, sí de la reserva, pero también de sus juntas auxiliares. Hoy caminas por San Andrés Cholula y es otro municipio. Oye, pero, ajá, eh, te, te tengo muchas preguntas. Eh. O sea, nos vamos desde eh, lo interno, no, de la, la situación del partido, hasta también... Bueno, ¿qué pasa con la competencia de Morena? Porque, ¿no? La pasada fue Karina Pérez Popocat, ¿no? Entonces, sí. también los morenistas quieren recuperar el territorio. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Te parece por cómo está el partido? A ver, eh, decía en la introducción, ¿no? Esta, esta guerra ahí, fraticida, ¿no? que fue eh, luchar por la eh, dirigencia estatal. Bueno, ¿no? Estuvo cañón, y, y, y todavía no acaban de embonar muchas piezas, pero bueno, Iván, ¿cómo ves la contienda? Si ¿Sí eh, eh, ¿sí, sí, sí está como el piso parejo, si ¿Sí hay condiciones para una competencia transparente, equilibrada, que no esté como que la balanza más cargada para un lado, ¿cómo tú ves las condiciones? Mira, las condiciones se han dado primero a partir de que es una convocatoria abierta a todas las mujeres panistas activas, militantes de acción nacional porque tocó mujer tocó ¿verdad? mujer o sea, es. desde el CEN dijeron a ver, aquí Así toca es. mujer entonces, ¿no? sí, okay. de ahí partimos para que pues en San Andrés Cholula participaran muchas mujeres Digo, Ay, ¡qué bueno! ¿no? hay la experiencia, hay la capacidad y sobre todo el conocimiento de nuestro municipio uh -huh. entonces, eh, piso parejo sí lo hay porque se abrió una convocatoria a toda la militancia y de alguna manera en San Andrés Cholula creo que nos avala el trabajo que hemos venido haciendo como militante de, en mi caso ya desde 1998 soy miembro activo y eso nos ha permitido conocer, convivir y recorrer todo el municipio uh -huh. entonces creo que aquí nos vamos sobre un padrón de 800 militantes y de ahí ya viene el trabajo que se pueda respaldar eh, de, lo, de las personas que hoy encabezamos eh, diferentes proyectos, pero que al final, eh, la, o sea, me refiero a que la convocatoria estuvo abierta, entonces decidimos participar, en mi caso decidí participar porque he trabajado en Acción Nacional, tengo una trayectoria que me respalda, por eso hoy levantamos la mano. Y estamos convocando, estamos uh -huh. convocando amigos, estamos convocando a simpatizantes también de Acción Nacional, nos han brindado el apoyo. Oye, a ver, me dijeron que también estás convocando a no tan amigos, o sea, eh, que, tu, que tu planilla estás haciendo el esfuerzo para abrir espacios a no precisamente a tus amigos, sino a otras corrientes dentro de Acción Nacional. ¿Esto es cierto me cuente? No, en Acción Nacional, mira, podemos a veces no coincidir en proyectos, pero al final siempre en Acción Nacional se llega a la unidad, siempre en Acción Nacional impulsamos al candidato que es elegido por la militancia uh -huh. y eso nos ha llevado pues, a, a ganar, a fortalecernos. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, no hemos tenido coincidencias, pero no tenemos enemigos no, no nos vemos como enemigos, no nos vemos como eh, que si fueran este, los rivales a vencer. Uh -huh. No, o sea, somos, no somos, pegarle... competitivos, somos competitivos, okay. pero al final en San Andrés Cholula, en el PAN, la competencia es muy clara, es hacia afuera. No ah. es al, al interior. Pero al ahorita sí si es al interior, ahorita sí, sí hay una competencia. Llevamos, hay una eh, digamos, el proceso político, pues es inevitable, porque solamente uh -huh. así podemos legitimar nuestras candidaturas. De acuerdo. Entonces, nuestra tarea es llegar al activo, platicarle nuestro proyecto de trabajo, por qué queremos participar, para qué queremos estar ahí dirigiendo al partido. Y de alguna manera este, empezar a sumar, a sumar los liderazgos que en algún momento pues han participado en campañas internas o en contiendas internas y que a lo mejor no han salido avantes, pero que tienen, hay grupos, o sea, hay grupos de panistas que pues se han mantenido durante varios años. Uh -huh. Y hoy estamos sumando, hoy estamos abriendo la puerta porque queremos incluirlos es fortalecernos al interior y en mi planilla por lo menos se han sumado amigos con los que tal vez en algún momento no coincidimos pero que hoy están sumados a este proyecto que encabeza Maribel Rosas Tomé porque saben de mi capacidad y de la trayectoria que tengo y de alguna manera saben que también en mi persona pues la, la, la encomienda que me va a dar si llegamos a ganar pues es de responsabilidad, de compromiso y de seguirnos fortaleciendo. De acuerdo. Oye, ¿cómo ves a tu competidora que también se llama Maribel? O sea, sí. ahí tienen que ponerse muy puestas las pilas en San Andrés. A ver, ¿por qué Maribel van a votar, no? A ver, ¿cómo ves a Maribel Chicale y cuál es la diferencia? Sí, coincidimos en los nombres, pero somos bien identificadas al interior del partido. Maribel Chicale... Eh, es una persona que merece todo mi respeto. Es una persona que en algún momento fue servidor público. Ella estuvo al frente del DIF municipal en algún momento. Y eso, pues, le hace tener la quién experiencia es? del expresidente Omar Yopol Solís. Ah, Él ya. fue expresidente. Claro. Y, pues, ahora su esposa uh -huh. está participando. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el trabajo continuo que se ha hecho. Al interior de Acción Nacional. Esa es la diferencia. No he parado de apoyar campaña tras campaña. He participado como casillero en muchas ocasiones. He sido eh, coordinadora del ejército electoral en varias campañas. También he participado en promoción política de la mujer. Hemos estado activos continuamente. O sea, no ha sido un espacio como un momento. Vienes más de las bases tú. Así es. ¿no? Así es. Y pues la otra Maribel es más como de, no como del cargo de, pues ¿no? la presidenta, ¿no? de del DIF y bueno, ya sabemos toda la, esa connotación, ¿no? que tendrá también su, su trabajo, ¿no? Claro. Y hay sí, quienes sí lo supuesto. hacen y a quienes no, eh. También hay, hay también, que decirlo, eh. Sí, o sea, bueno. Ok, ahora, a ver, no respondiste a mi pregunta. ¿Hay condiciones? Si ¿Sí ves equilibrio, si sí ves transparencia. ¿Se ¿Sí aceptará ese resultado? Claro, por supuesto que hay las condiciones. Mira, nosotros tenemos un comité que se encarga de organizar. Hay una convocatoria avalada por el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Hay que cumplir requisitos. Ahorita nos acaban de avalar nuestro registro. Y va a venir un representante del Comité Ejecutivo Nacional del comité este aquí directivo estatal ¿Ah? y bueno que todo se lleve en el orden y en la transparencia uh -huh. para poder eh, ese día llevar a cabo nuestra asamblea todas las condiciones aquí no hay ventaja para nadie uh -huh. ah muy bien o sea en ese aspecto estás tranquila claro que sí sí uh -huh. sí porque este, nos basamos a los reglamentos de nuestro instituto político uh -huh. y en ese sentido pues si cumples los requisitos Adelante. Y aparte, hoy nos permiten ya, hoy, porque hoy este, fue avalado nuestro registro, pues ya promover nuestro el voto hacia hacia la propuesta que estamos encabezando. Ah, qué padre. Ok, entonces, entonces puedes decirles que voten por ti. Claro que sí. A ver. El 18 de septiembre, amigos y amigas militantes de Acción Nacional de San Andrés Cholula, les pido el voto de confianza. Ustedes me conocen. Saben que he también caminado desde el inicio, de cuando no teníamos recursos, cuando en, en nuestras campañas políticas eran muy austeras. Nosotros pintábamos bardas, nosotros colocábamos ahí este, los pendones, por lo menos íbamos cargando la propaganda. Ajá, desde entonces, ¿no? Sí, desde cómo entonces, se hacía la, la ¿no? campaña. Las campañas en los noventas, ¿no? Así es. ¿Todavía Incluíamos 2000, a la militancia, poquito, ¿no? Y también íbamos trabajando eh, en el tema del campo, o sea, el, el ir visitando casa por casa, promover el voto a favor de Acción Nacional, fui también consejera estatal, o sea, todo eso okay. ha llevado a que hoy la militancia, gracias a Dios, reconozca el trabajo que hemos hecho, porque pues han, ahí están los hechos, o sea, yo orgullosamente fui formada en Acción Juvenil, a mí me tocó la transición de Vicente Fox, uh -huh. toda la euforia de amigos de Fox, bueno, para mí fue increíble porque muchos jóvenes se sumaron, participaron activamente y no sabes qué importante es el ánimo de un joven en una campaña política, es lo que le da vida, es lo que le da emoción, es lo que le da, pues, ese punch, esas ganas de vamos, porque una campaña es, es cansada, o sea, uh -huh. realmente... El, todos los días tener reuniones, caminar, este, invertir mucho tiempo, porque pues, el municipio es muy grande y a veces no nos alcanza el tiempo para poder eh, ir a cada rincón de San Andrés, pero pues afortunadamente en Acción Nacional lo hemos trabajado, como dicen, hemos sudado la camiseta una y otra vez y pues estoy muy contenta de participar la militancia está al pendiente de estos procesos internos y de alguna manera, reitero, les pido su voto de confianza. Este 18 de septiembre participen, inscríbanse, que de alguna manera vivamos la democracia que siempre hemos defendido, porque tú bien lo comentabas, Erika, eh, a nosotros nos tocó con el hoy presidente municipal, nos querían imponer candidato, y eso no lo permitimos. Nosotros como panistas luchamos pues Es porque San, San Andrés Cholula fue el único municipio que tuvo un centro de votación y que pudimos poner sí, sí. nuestro voto para elegir a nuestro candidato. Sí, no fue imposición, Ajá, es, estaba Raimundo sí, ya, ya, ya, ya, ya era el candidato ya, ya le habían dicho, ya, ya, ya le habían ya. levantado la mano así ya. Es. y ahora la de Laura pues que no, que no lo queremos no lo queremos, no lo queremos y no lo quisieron entonces fue una interna en donde nuevamente, es que también levantaron un chorro la mano al rato todo el mundo ya quería ser este, eh, alcalde, no, y antes antes de esa eh, no sé si llamarlo imposición. Antes de, de Ray estaba Francisco Fraile, ¿te acuerdas? Sí, también, también. Que, no, que Paco va a ser, y Paco va a ser, y Paco no fue. <risa> y luego fue Ray, y que siempre no. Bueno, sí. fue un relajo. Sí. Entonces, los sanandreseños sí tienen, panistas, tienen esa historia guerrera, de decir, a ver, sí aquí no nos vienen a contar cuentos, ni el nacional ni el estatal. Y aquí vamos por, ¿no? Y, y bueno. Edmundo, este, pues quedó, ¿no? Así quedó es. y quedó, quedó, y bueno, ya ahorita es presidente municipal. Entonces, a ver, ¿cómo ves la situación? O sea, supongamos que ya ganaste. El pan. Vamos a ver, ya ganaste, a ver, este, ¿cuáles son los principales retos del de PAN en esta zona de San Andrés? Los principales retos es unir a la militancia. Al final, insisto, podemos no coincidir o podemos participar en un proyecto político, una candidatura que representa obviamente a una persona, llámese quien sea, pero al final, terminando los procesos internos, terminando las campañas políticas, pues al final seguimos siendo PAN, seguimos siendo partido político. Entonces, de alguna manera, eso nos... Al interior del partido se genera como división, como apatía de que no ganó mi candidato o de que, pues de alguna manera a lo mejor los panistas se sienten un poquito no tomados en cuenta. Ese es el sentir que hoy vengo escuchando y que de alguna manera tenemos que incluirlos, tenemos que unificarnos. Ahorita no caben las divisiones porque se acordarán y te acordarás, Eri que precisamente esa fue la causa de que perdiéramos en el 2018 y que quedara morena. No hubo acuerdos, no se respetaron, o por lo menos no hubo la apertura este, para poder reconciliarnos y poder ir eh, un, con un solo candidato a, hacia afuera, hacia enfrentar a este partido político que sin duda... También, hay que decirlo, pues tuvo la réplica por Andrés Manuel, que fue el candidato de la, candidato de la República, fue nuestro o sea, hoy es nuestro presidente, pero Andrés Manuel influyó mucho para que el voto no fuera diferenciado en los municipios. Por ejemplo, decían, pues, voto por el presidente de la República Morena, y se iban todo Morena, todo Morena, todo Morena, y ya no había como un análisis de la persona, sino ya era una situación escalonada de Pero moto. Karina, en ese momento, bueno, Karina Pérez Popocas, la pasada alcaldesa, pues sí la conocía, ¿no? Estaba al frente de colectivos, en defensa de la tierra, de la tradición, y bueno, no esa es como que la bandera de Karina, y sí la conocía, ¿no? Realmente nosotros no perdimos por un margen grande, fue una pequeña diferencia. Okay. Insisto, la división Pues le restó al pan Definitivamente uh -huh. Y no podemos seguir permitiendo eso O sea, no podemos seguir permitiendo Que las divisiones o las contiendas internas Nos dividan Y lejos de salir fortalecidos pues, Salgamos desunidos Dándole pie o cavidad A que eh, el otro partido se fortalezca Creo que, insisto En Acción Nacional Siempre hemos pugnado por la unidad siempre hemos reconciliado nuestras diferencias eh, en aras de, de sacar un partido fortalecido, un candidato fortalecido y ese es el compromiso la unidad, fortalecernos para poder asumir la contienda del 24 de acuerdo oye, ¿y cómo ves la del 24? pues ya que Marco Cortés vino aquí al alzarle la mano fue el destape de Eduardo Rivera y bueno, sí. también, ¿no? o sea, de, ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, nada está dicho. En política muchas veces no hay nada, no tenemos la certeza de nada ni la seguridad de nada. No podemos adelantarnos, creo que tenemos que empezar a caminar. Esta reestructuración de partido, pues de alguna manera va a traer nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas acciones que nos permitan trabajar desde el 19 de septiembre, empezar a llamar a la gente a los liderazgos, es una, como ahorita lo que está haciendo el estatal, el recopan, la Oye, reconciliación. ¿Esta foto es de cuándo? Esta foto fue del domingo, eh, o sea estabas, ¿verdad? Ahí ah, estábamos presentes. Bueno, con no, no, gente, bueno. Marco. Claro, claro, claro ahí sí. en la está creen, ahí la, la presidenta creen. estatal. Sí, claro. Están los el, actuales el, este, el, sí. el actual presidente mundo y Ajá. por supuesto su distinguida esposa Lupita. Ajá, sí, claro. ya. Esta okay. fue apenas el domingo. Y estabas metidísima. Sí, claro. Perfecto. <risas> Oye, entonces, pero, pero no, no te quedó así como muy claro que ya. ¿Prácticamente es el candidato? ¿O, o, ¿O cómo sintieron ahí los panistas sanandreseños? ¿Lalo? Sí. Bueno, Lalo Rivera, tiene su trayectoria, Lalo Rivera es conocido. Lo que le exhortó el presidente nacional es que trabajara hacia afuera, hacia todo el interior del estado, porque, pues, ahí es no, donde no, no, también si tenemos seguro... que sumar. Le dijo ve a visitar sí, o sea, que, que si lo quieres conozca, claro. porque la verdad es que digo aquí en la no zona metropolitana conocen. aquí tal, sí. pues ya sí, fuera muy ¿no? fuerte no eh, digo lo ven con buena como buena propuesta a ti te gustó eso o sea de que ya empiece a salir claro respetando la ley este que no sea no en sus en sus tiempos de alcalde aunque bueno yo no sé cómo sería diferenciar Ahora soy alcalde, ahora no soy alcalde, ahora sí soy alcalde, o sea, pues eres alcalde siempre, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo mejor los domingos o algo así, ¿no? ¿Te gusta esa idea? ¿Ya era ahora. No, yo creo que no, no son los momentos. El presidente vino a exhortar a la unidad, a dar el respaldo, a hacerse presente, que de alguna manera empecemos a generar la estrategia, empecemos a caminar juntos, el presidente Marco vino a dar un mensaje de que unido, unidos lo podemos todo. Y en San Andrés Cholula también mi lema es unidos somos más fuertes. Que aquí se dio un tema pues ya de preferencias y de euforia política por la simpatía o por la amistad con el alcalde Eduardo Rivera. Pues bueno, le dio un toque diferente uh -huh. a la reunión. No, o lo sea, tenía aquí a la izquierda, así, su amiga, y, ay, o sea, así, ¿no? Como sí, muy claro. match los dos, ¿no? Pues, o sea, para sí, ti sí sí no fue un destape. No, lo que estoy bueno, no fueron los momentos, pero se aprovechó el momento, por así uh -huh. decirlo. Sea, no es momento de andar de, claro de que gira. No. No. no, claro que no. O sea, ¿estás de acuerdo con el gobernador? No estoy de acuerdo con el gobernador, digo... Porque eso dijo el gobernador, digo, a ver, no es el momento, es, es un acto anticipado de campaña. Bueno, es el criterio que él utilizó. Sí, pero no, no fue planeado, o sea, no fue premeditadamente No fue planeado. Puesto. Ah, bueno, no, o, sea, o, sea, me, o sea, me interesa me, tu opinión, sí, fue porque... El, fue el momento de ándale. decir, obviamente, si... Te vuelvo a repetir, ahorita Lalo está muy posicionado aquí en la zona sí, metropolitana, claro, pero, es el mejor pues, obviamente, pues, su, como dicen, su porra, pues está aquí, Ajá. ¿no? fue coincidencia ahorita, y bueno, el mensaje es lo que dijo el presidente Marco, pues Lalo si la gente quiere pues adelante, y todos gritando sí, todos, o sea, sí, bueno, sí queremos. así pasó, o sea, <risa> o sea hay, hay, no, no, no es es un buen perfil, Lalo uh -huh. Rivera es un buen perfil tiene la experiencia, pero, por okay. supuesto entonces, a ver, quiero, quiero, quiero entender tu respuesta, entonces es no fue el momento pero se aprovechó el momento ok Ajá, o sea, no es momento de destapes no es momento de giras no, porque estamos en una contienda interna en donde vamos a reestructurar y en donde no. en esas reestructuraciones okay. en el estado tenemos que incluir por eso está eh, nuestra presidenta Augusta Díaz, está uh -huh. convocando a la reconciliación. O sea, primero uh -huh. tenemos que fortalecernos y después vendrán los procesos en su momento, las convocatorias y la competencia. Uh -huh. Digo, posiblemente otra persona se inscriba, otra persona participe. O sea, primero está fortalec o sea, fortalecerse, exacto. ir unidos y claro. después ya son los destapes. Ya son los destapes, uh -huh. exacto. Bien. Perfecto. Ok, a ver, auditorio, a ver, los mensajes del auditorio. Blanca Ramírez, Gaby Coyot, nos están viendo. José Luis Miscoat Juan eh, Manuel López Solís, Miguel Ramírez, María Dolores Cervantes Moctezuma, Regidora, un besito. Eh, Raquel Zac Zacatzin Fragoso, Denise Cuautli. Valentín Juárez, Juan Pablo Tomé, ah, pues por acá anda, ¿verdad? Pues más le vale que nos esté viendo. <risa> Ruth Almeida, María José González, Pilar HR, José Antonio Flores, Guillermo Onofre, Alberto Cuautli, Oslo Sergio, dice, vamos Maribel Rosas. Fíjate, aquí sí le ponen el apellido porque es importante el apellido. Claro. Es más, vota por las rosas, debería de ser tome. así, ¿no? Así es, Rosas Tomé. Ajá vota por rosas, por rosas. ok Ay, sí, yo aquí ¿eh? vota por rosas ah, <risa> bueno yo ni militante gracias, soy, de España, gracias. soy de san pedro además o sea soy la vecinita ah, de ahí pero no soy de San Andrés bueno o sea. pero en un tema de diputación local participamos juntos San Andrés uh -huh. y San Pedro sí es Entonces, cierto ahí está somos. ahí están ahí muy cerquita Ezequiel Soto García Jaime eh, eh, Gachumpín Ok, nos está viendo Lázaro Cuaya, dice felicidades este, Rosas Tomé, eh, Lázaro Cuaya, Carla Vázquez, eh, Checo Valencia, eh, Lula Jiménez, eh, Minerva Gallegos, dice tienes la capacidad, te está diciendo Ana Perlop. Eduardo Huerta, Rosalía Álvarez Rodríguez, claro que te apoyamos, Maribel Rosas Tomé. Bueno, todo, todo el apellido ¿no? para que rosas vaya tomé. ahí la diferencia. <risas> eh, Lázaro Cuaya, muchas felicidades. Muchas eh, rosas te pone eh, Flavia Flores, Rick Teca y Oslo Sergio dice: vamos a la victoria con el apoyo de la militancia. Eh, Meguito Cuautle, tienes el conocimiento y mucho potencial. Aurora gracias. Cuautla así, Cuautla, sí, Cuautla Cuautle, no, dice aquí Cuautla Ah, Cuautla, aquí está, mira Aurora, Cuautla ah, Cierto, ¿no? Sí, cierto A ver, Para que vean así, que, no, así, sí, que no invento No, sí, claro <risa> Rick, Teca dice, felicidades Maribel Tienes nuestro gracias, apoyo, gracias. Muchas Laura gracias. Laura Cruz Nos está viendo José Luis Flores Raúl Flores Y, y José Luis Flores comenta Vamos con todo, te dice Gracias. Cuautle René, este sí si es Cuauhtle. dice: Vamos con Rosas Tomé, la próxima presidenta Gracias. del Comité Directivo Municipal en el PAN, en San Andrés Cholula. Y a Aurora Cuautla, que dice: <risa> Felicidades, <risa> Mari, unidos somos más fuertes. Claro que sí. No se acordó de apellido, ¿eh? Y yo aquí metiendo ahí cizaña. Pero sí, sí, vota por ella, ¿eh? Ya, ya ves ya estoy haciendo también la no, campaña gracias, no sé por qué se puso a Cuautla pero es Cuautle allá ah, hay bueno. muchos Cuautles sí, sí verdad sí hay muchos Cuautles sí José Luis Miscoatl dice felicidades vamos con todo Marco Antonio nos está viendo este, Raúl Flores abrazo muy fuerte para Erika Rivero gracias que sigan los éxitos del programa muchas gracias Raúl Jacinto Olayo eh, Oslo Sergio, oye, Oslo, o sea, estás cañona, Ahí estás, escribe y escribe, sí, yo leo todo lo que me pongan. Vamos, bueno, sin ofensas nada más. Vamos, Maribel Rosas, rumbo a la victoria con la confianza de los militantes, Kevin Marín, Alex Gómez, Matilde Roldán, ah Matilde, saludos, un beso. Sí, con esa Matilde Roldán. Sí, claro. Está también contigo, es San Pedro. Ajá, ah, sí, sí, cierto, sí, por la Ajá. panadería Roldán. Sí, no, bueno, ¿no? en mi partido no, no está registrado ese nombre, pero Ajá, okay. gracias por el apoyo. Ahí está, pues sí, te, te está viendo. Claro. Isela Cuaya eh, también, Betty Ramírez, Jaime Gachupín. Ahora comenta, ¿qué pasará después del 18 de septiembre para San Andrés, independientemente de los resultados? ¿Qué pasará? Uh -huh. Así te están preguntando. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a empezar a trabajar. Vamos a generar las condiciones para fortalecernos dentro del partido y por supuesto vamos a esperar los momentos para elegir quién nos va a representar en la próxima contienda municipal. Y bueno, de ahí que es todo un trabajo de capacitación y formación. Es todo un trabajo de tener mucha cercanía y mucho diálogo con todas las personas que quieran aspirar, porque pues de alguna uh -huh. manera San Andrés Cholula es un municipio de retos. Oye, perdón que me meta, pero eh, yo creo que también el reto debería ser que haya más militantes, se me hacen muy pocos. Ya los hay, de hecho ahorita 800, van, a ¿no? ¿no? No, no, no, van a votar 800 ahorita, sí. pero nuestro padrón ya es de más de mil militantes. Se me hacen pocos para San Andrés se me hacen pocos sí, mira, es que ahora el proceso de afiliación no es tan fácil no, exacto, te es tienes que... que meter a la liga y Ajá. ya es un tema de ¡No! que empiezas ahí a registrarte te dan un folio y tienes que tomar el curso de capacitación el curso de introducción al claro. partido oye, pero perdón que, te, que sí. te vuelva a interrumpir este, no sería a ver, es que Morena tiene una táctica muy buena de decir, tú con tu cualquier identificación, tu INE Llegas, ya, estás inscrito. Mira, Oye, Eli, o sea, pero eso es como traer gente masivamente. Eh, yo no, pre yo no, preguntaría, ¿no, no, porque entonces, ¿dónde está el compromiso? Uh -huh. O sea, cuando tú llamas a la militancia, la militancia acude, la militancia se va formando dentro de Acción Nacional para uh -huh. saber qué es el PAN, qué, qué ha hecho el PAN de alguna manera conocer la doctrina uh -huh. del PAN. Eso es importante para que tú te puedas identificar con un partido político. Porque si nada más te afilian en la calle, oye, préstame, ya ya eres. Pues, ¿y, y, y ¿quién fundó este partido? o ¿Cuál es la base de su mística, de uh -huh. la historia? O sea, nada, okay, nada, es, es hueco, es hueco. Maribel, es, es, pero también es cierto de que muchas veces los... los los candidatos rebasan a los partidos. O sea, ya en el momento sí. de una competencia electoral, híjole, pues aunque el partido sea, ¿no? que tenga su doctrina y sus bases y de muchos años y, y realmente es el partido más antiguo de sí, México. Claro que sí. Tal cual, así Tal con ese nombre, es. con esas siglas, sí, es el es. más antiguo. Es el más antiguo. Pero va equilibrado. Creo que el PAN es una marca que se ha posicionado y que es fuerte porque el PAN es garantía de trabajo, de unidad, de progreso. Ahora, si le sumamos un candidato que traiga un perfil de preparación y de experiencia y también de empatía con la gente, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? O sea, uh -huh. que se vaya, que la gente lo ubique, que uh -huh. la gente se sienta en confianza, esa confianza de decir, uh -huh. ok, te damos uh -huh. la posibilidad o la oportunidad de que encabeces un gobierno, porque viene la confianza de decir, Eri, o sea, yo voy contigo porque me inspiras confianza, porque creo en ti. Entonces, de ahí la responsabilidad de poner una propuesta buena que nos represente, que nos represente como partido político, porque yo siempre lo he mencionado en todas mis reuniones. Al final, si nuestro gobernante, emanado de Acción Nacional, toma buenas decisiones, hace un buen trabajo, cumple compromisos, todo eso va a recaer en nuestro instituto político. Pero si hace lo contrario, también recae, lo negativo va para allá. Entonces, de, de ahí que debemos de tener la congruencia de que al final seguimos siendo Acción Nacional, representando un gobierno que encabeza Acción Nacional. De acuerdo. Eso es importante. Muy bien. José Arturo Flores Gutiérrez dice, un equipo no es la fuerza de los jugadores individuales, sino la fuerza de la unidad. Eh, Lula Jiménez, vamos a ganar, te está diciendo... Gracias. Eh, Luana Amador Vallejo, Arriba San Andrés, que viva la democracia, con toda la energía Maribel, te dice. Gracias, Enrique gracias. Enrique también nos está viendo, José gracias. Martín, estamos contigo, Mari Rosas, dice. Muchas gracias. Eh, Meguito Cuautle, ahora sí comenta, dice, si ¿Sí es necesario, no, perdón, si sí es cierto, qué pena, con la afiliación, mi familia y yo llegamos a la cuarta parte del curso para la afiliación, por tema del internet, nos está quejando. O sea que sí, sí, sí, sí es muy es complicado. complicado. Creo que también se van al extremo, eh. Y bueno, Melba Galván Carmona también nos está viendo. Muchas okay. gracias. ¿Con, con, ¿Con qué finalizas? ¿Cuál sería como tu, tu mensaje pues, para la militancia de San Andrés que nos está viendo? Y también para todos los chismosos de la política que estamos pues miren, viendo. A ver qué va a pasar en San Andrés, el incendiario San Andrés. <risa> miren. Eh, finalizo con el compromiso y la convicción que durante muchos años como militante he caminado en acción nacional, ya tenemos una trayectoria ahora, ¿qué tenemos que hacer? reforzar, conciliar, unir y fortalecer a nuestro partido este partido hoy se somete a un proceso interno pero también tenemos simpatizantes hay gente que no está afiliada y que muchas veces se compromete también en participar y en aportar lo que en su tiempo, o promoviendo a nuestros candidatos, es muy comprometida esa gente, y esa gente vale mucho, porque es la que también va reforzando en redes de mujeres, de jóvenes, que de alguna manera promueven el voto en favor del PAN. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno, unidad. Dos, formación y capacitación no debemos dejarlo, hay que formarnos, hay que seguir eh, capacitándonos para tener eh, buenos perfiles, para que de alguna manera eh, sigamos conociendo de nuestro instituto político, de nuestro partido, de nuestra historia, de nuestra doctrina y de nuestros fundadores que siempre nos dejaron un legado que hoy sigue siendo ejemplo eh, en, las, en las administraciones y en las convicciones panistas tercero, tenemos que tener cercanía tenemos que tener diálogo con las personas que hoy emanan o representan un gobierno en acción nacional tenemos que pedirles que fluya esa información sobre el trabajo que están realizando sobre qué es lo que están haciendo eh, que si están cumpliendo compromisos con la ciudadanía Necesitamos tener ese diálogo, ese acercamiento y eso, todo eso nos va a ir reforzando. De acuerdo. Este, este partido es de puertas abiertas, insisto, hoy se da mucha prioridad a la promoción política de la mujer, agradezco que desde el Consejo Nacional se haya dado la apertura a la participación de mujeres en el Estado de Puebla, 60 hombres, 60 mujeres, hay, hay lugares donde van mixtos, pero son los menos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con el tema de inclusión y de paridad. Y yo estoy muy agradecida con el Comité Directivo Estatal, con el Comité Directivo Municipal, que voltean a ver después de 30 años a una mujer, a una dirigente, con todas las cualidades y con toda, por qué decirlo no, la dignidad de poder representar un instituto político en un municipio tan importante como San Andrés Cholula. Este partido es de puertas abiertas, insisto, nuestro proceso se llevará a cabo el 18 de septiembre. De ahí que me dirijo a la militancia. Hombres y mujeres, jóvenes, apoyen, apóyenme en este proyecto que voy a encabezar. Agradezco la confianza de los que ya se incluyeron, agradezco la confianza de esas personas que quieren realmente que este instituto político pues, sobresalga, sea avante, sea fuerte. Y que dignamente, pues, demos la batalla en el 2024. Lo digo así porque, como dice Erika, no está fácil. Digo, muchas veces se compran voluntades. En Acción Nacional no compramos voluntades, concientizamos voluntades. Hacer un voto de conciencia, eso es lo que nos va a llevar a tener buenos gobiernos en el 2024. Muchas gracias por el espacio. No, de nada. A ver, Blanca Rocha, Vivi Tecuatl, eh, Isela Cuaya dice éxito, Mari Rosas, eh, muy buena propuesta y muy buenas ideas. Isabel Tototzintle también nos está viendo. Pues muchas, muchas gracias. gracias, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Eh, eh, eh, Maribel Rosas, y bueno, vamos a ver qué ocurre el 18 de septiembre. Por favor, me avisan. Sí, claro. ¿no? Sí. Yo, su vecinita, ahí voy a estar. <risa> y yo voy a estar ahí al pendiente. A ver. Estás qué invitada va a, a participar, a observar ahí. ¿Cómo se llevan a los observar? A observar, sí. Interno. A observar, yo. Ya sabes que a mí me gusta. Me sí. gusta el chisme. Ahí Bienvenida. Vamos a estar. Ahí, ahí vamos, vamos a estar en la fiesta de la democracia. Eso y qué tío. bueno que se hace porque, insisto, legitimamos a nuestros candidatos. Perfecto, gracias. Maribel, eh, bueno, ella es Maribel Rosas, ella es aspirante a dirigir el pan de San Andrés, 18 de septiembre, a ver qué ocurre. Pues muchas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes, los leí todos, te echan muchas porras, nadie te echó bronca, nada, o sea, los trapitos aquí al sol, híjole, son, ahora sí que es el pan de todos los días, y hasta el momento no te cayó nada, o sea, pues vas ahí invicta, a ver qué ocurre. Muchas gracias, paso usted ustedes una excelente noche. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, échate un clavado a los conjurados y sigue nuestras redes sociales. Besitos, muy buenas noches. Bye. Hola, soy Ramón Soriano, secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del Puebla Capital. Nosotros nos sumamos a la campaña Más Hombres, Menos Muchos, porque creemos que con estas acciones fomentaremos una cultura de respeto en esta sociedad. Más hombres, menos machos. machos. Hola, soy Ramón.